Muchas gracias a los medios por estar presentes en esta visita que vamos a hacer a uh, una infraestructura paradigmática desde el punto de vista medioambiental y de energía renovable eh, y que bueno pues eh, voy a explicar. ¿no? Primero agradecer la presencia del alcalde de Burgos, la presencia de José Juan, el presidente de los empresarios, responsable de la, de la Asociación de Empresarios de, del Polígono de Villalonquejar y también pues muy agradecido a distintas empresas que están aquí, sus responsables, eh, detrás de mí, eh, pero especialmente a L'Oreal, ¿no? cuya directora está muy cerca porque en definitiva eh, está aquí, perdona, está aquí, estamos eh, en su suelo, ¿no? eh, entonces, bueno, y, y es la que albergó, la que puso en marcha la empresa eh, L'Oreal esta iniciativa. A ver, partiendo de lo general a lo, a lo particular, la Junta de Castilla y de León desde hace muchos años lleva trabajando en energía renovable y en compromiso medioambiental. En el año 2008, cuando todavía no se hablaba de sostenibilidad, ...no había esas preocupaciones eh, que ahora tenemos todos, ¿no?... ...en materia de sostenibilidad y de sustituir los combustibles fósiles... ...por renovables, ya empezaba a realizar eh, una serie de infraestructuras... Eh, ...basadas en la utilización de la biomasa como sustitutivo de combustible fósil. Nos interesaba para limpiar nuestros bosques, eh, para prevenir eh, de los incendios... ...y trabajaba ya en numerosas iniciativas. Eh, bueno, pues eh, Ese trabajo es un trabajo intenso en el que hemos invertido... ...36 millones de euros en distintas infraestructuras... Y que vamos a continuar de forma muy intensa para conseguirla en el horizonte del año 2026, con una inversión de en torno a 150 millones más, eh, cambiar las cifras ahora tenemos unas 12 redes de calor en District Heating, vamos a tener eh, 25, vamos a pasar de 40 kilómetros de red de calor eh, a 180 kilómetros de red de calor, eh, pretendemos que si ahora tenemos una instalación de biogas, de biogas tengamos 5, si ahora tenemos eh, alguna planta solar como la que tenemos aquí arriba en este edificio, vamos a tener 100 plantas solares, vamos a tener tres plantas de producción de hidrógeno y vamos a multiplicar las cifras ¿no? de 65 megavatios que ahora mismo la Junta de Castilla y León a través de Somacil tiene de producción de energía, vamos a pasar a 215 y de un ahorro de emisión de CO2 de 41.000 toneladas a un ahorro de 150.000 toneladas. Esto es un compromiso medioambiental, pero ya veremos como también es un compromiso económico y de competitividad. En definitiva, repito, eh, unas cifras muy importantes en las que colaboramos con las empresas privadas, es decir, la colaboración público-privada es la clave de todo esto. Y de hecho colaboramos en otros proyectos como es la producción de energía eléctrica con biomasa, en forma .en Estalia, en León o en Garray y en Soria, con inversiones de 120 millones. Eso es, digamos, el marco, ¿no? Eh, ¿Por qué L'Oreal? porque L'Oréal llamó a la puerta de la Junta de Castilla y León en el año 2015 preocupada por esa responsabilidad social corporativa, entonces no era tanto el precio de la energía como el compromiso medioambiental y confluyeron dos voluntades, la voluntad política de la Junta de, eh, de estar en proyectos medioambientales con la voluntad eh, loable, muy loable de una multinacional de primera magnitud mundial como es L'Oreal, en ese compromiso y ahí se construyó ...esto que estamos aquí, esto es una central de trigeneración... ...es una central que con biomasa y con energía fotovoltaica damos tres tipos de energías a L'Oréal. Es, era específica para L'Oréal. Le damos eh, vapor eh, industrial, le damos electricidad y le damos agua, agua caliente y también agua fría para sus procesos industriales. Esto supuso una inversión de 13 millones de euros de la Junta de Castilla y León, eh, con un ahorro de 9.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, muy importante, y con un consumo de en, tor en torno a 14.000 toneladas de, de biomasa forestal, que sacamos limpiando nuestros montes para hacerlos más resistentes. Y, ...genera al, al año nada menos que 35 millones de kilovatios hora de producción de energía... ...por lo tanto fue, una, eh, bueno, pues fue lo que es hoy la red industrial de, de energía por biomasa más importante que hay en España... Eh, ...y por lo tanto seguimos siendo líderes en Castilla y León a través de este proyecto en ello... ...pero eh, pronto lógicamente el resto de empresas eh, mostraron interés en este tipo de instalaciones... ...y ya en el año 2019... Cuando todavía no satisfaba la crisis de las, de las energías y el encarecimiento de la, del precio de la energía, eh, bueno, pues demandaron eh, este tipo de servicio y mm, dio lugar a que esa primera caldera viese construida otra en la central. ...y tejéramos una, una red eh, ya de calor, eh, en este caso de Agua Caliente Industrial... ...para dar a cinco empresas más que, más que están aquí en, en, en, con nosotros en esta, en esta visita. Esto es lo que, lo que hay, ¿no? Eh, pero, lógicamente, nosotros queremos avanzar. La Junta de Castilla y León eh, quiere que Castilla y León sea una tierra de oportunidades... ...y también sea una tierra de oportunidades para atraer empresas eh, a Castilla y León. Y sin duda ninguna, eh, la energía ahora mismo es un factor a veces de competitividad y a veces de viabilidad de la empresa. Las empresas gasointensivas o electrointensivas eh, que necesitan energía en su producción, a veces ven peligrar su propia existencia por los precios de la energía y desde luego es un factor esencial de competitividad. Y hemos puesto en marcha una tercera fase de toda esta infraestructura. Que se compone de tres líneas de actuación. Una, eh, primero instalar una nueva caldera, una tercera caldera eh, de, de, de consumo de biomasa. Estamos hablando de una inversión de 1,7 millones de euros. Una caldera que es de 4,9 megavatios y que por lo tanto va a producir una mayor energía eh, de agua térmica para uso industrial eh, que se ve complementada en segundo lugar por una ampliación de la red en 1,3 eh, kilómetros eh, por la cual va a circular en torno a 15 megavatios de, de energía en forma de calor eh, industrial eh, y que además va a haber mejorada toda esta infraestructura con algo muy novedoso, ¿no? que es un acumulador de, de agua eh, que es, ya saben que la, la acumulación de la energía es uno de los factores pendientes de la tecnología. La energía eléctrica no hay forma de acumularla de forma en eh, grandes cantidades. Sin embargo, la energía térmica sí, hemos puesto en marcha y vamos a poner en marcha en numerosas infraestructuras nuestras de calor, eh, unos acumuladores como es este que se va a instalar aquí. Estamos dando un proyecto, eh, si los otros proyectos eran 1,7 y 1,7 millones, este es 1,3 millones que va a almacenar 79 megavatios de energía en forma de calor estratificado que va a permitir varias cosas. Uno, dar más seguridad de suministro al sistema, admitir ...más demanda de suministro... ...también aprovechar los momentos... ...de menor demanda de las industrias... ...para generar calor y almacenarlo... ...y tenerlo a disposición... ...y por lo tanto mayor compromiso ambiental... ...y mayor factor de, de competitividad. Con todo ello una inversión de otros 5 millones... ...que añadimos a los 16 que habíamos hecho... ...con 21 millones eh, vía Lonquejera y su red de calor... ...no solo va a seguir siendo la primera de España... ...sino que además eh, está a años luz... ...de otras pequeñas infraestructuras... ...de este tipo que hay en otros lugares. Un compromiso por lo tanto en el que... va Vamos a estar en colaboración público-privada, que agradecemos a todas las empresas que están y a las que van a estar y que están pendientes de terminación de estas infraestructuras eh, para eh, bueno, permitir eh, rebajar sus costes de energía, tener soberanía energética, porque es un, eh, la biomasa es un producto no deslocalizable, es un producto autóctono, renovable y que, por lo tanto, es una mejor técnica disponible medioambiental europea. Y sin más, nada más, agradecer a los medios que estéis aquí. Tenemos parte de esa obra ya prácticamente terminada y que va a entrar en, en, en producción. En los próximos trimestres, primer trimestre del año 2023, y deseamos a todas las empresas por los mejores resultados económicos, porque eso significará empleo, actividad económica y riqueza, y que además eso sirva de altavoz para que esta tierra de oportunidades que es Castilla y León implique que a este gran polígono industrial, uno de los más importantes de España, además sea un polígono verde, un polígono renovable y que sea una oportunidad económica de competitividad.